Trabajar en el Barça es la Así que, si te apetece, quédate en este vídeo, donde voy a hablar de mi experiencia personal trabajando en el departamento de marketing del Barça esta última temporada, donde estoy seguro que te lo pasarás bien. Seas del Barça, seas experto en marketing, incluso seas del Madrid, porque no? Aquí se puede aprender para todo el mundo. Vamos allá. Y lo primero de todo, si eres seguidor o seguidora de este canal, hola mamá, te pido disculpas porque este último año trabajando en el FC Barcelona, la verdad es que no me ha dado tiempo para mucho. Para empezar, os pondré un poco en contexto. Yo al salir de la universidad tuve la suerte de entrar en el FC Barcelona, en concreto en la fundación del Barça y esa experiencia para mí fue lo más gratificante a nivel laboral que he tenido a día de hoy y siempre deseaba volver al sitio en el que fui tan feliz. Tuve la suerte, después de 15 años, de volver y la verdad es que no me arrepiento de nada. Eh, la situación es la misma y dejo esta etapa una vez más, en el FC Barcelona, pues igual de feliz que lo dejé hace 15 años. Y es curioso cómo empieza la aventura en esta segunda etapa en el FC Barcelona. El mismo día que se anuncia que Messi no seguirá en el FC Barcelona, después de más de 15 años en el club, Justo esa mañana yo hice la entrevista previa donde empezó todo ese proceso. La primera semana de septiembre entré dentro del departamento de marketing. Hubo una baja por maternidad y se dio la casualidad de que estaba dentro de la lista de candidatos. Hice una segunda entrevista con el que sería mi director, director de marketing, y a los pocos días me llamaron y ahí estaba. No puedo entrar en muchos detalles por un tema de confidencialidad, de acuerdo, así que explicaré un poco mi experiencia personal porque hay una serie de procesos o de dinámicas internas del club, la cual uno, pues bueno, se las guarda para él mismo porque también es verdad que firmó un contrato y tampoco interesa algún problema futuro. ¡Al loro. Lo que sí que puedo decirte es que mi puesto, mi responsabilidad estaba dentro de uno de los equipos que forman todo el organigrama del departamento de marketing, en el cual era responsable de crear, dinamizar campañas para el museo, para las zonas locales de ocio, de restauración que rodean el campo y un poco también daba soporte a diferentes áreas dentro del equipo donde trabajábamos. Pero antes de seguir, decirte que los primeros días en el Fútbol Club Barcelona son como una montaña rusa. Tienes que procesar muchísima información en el menor tiempo posible, un poco para hacerte a la idea de cómo funciona internamente el departamento y, sobre todo, cómo funciona el club. Mucha información, como he dicho antes, muchas personas a las que conocer, muchas personas a las que dirigirte, muchas personas, al final, que te pueden ayudar en tu día a día. Dentro de esa segmentación bien elaborada, pienso yo, de todos los procesos internos del club, marketing forma parte de uno de ellos y tiene que estar alineada con otros departamentos. Muy importante también el tema de la planificación. Como todo departamento de marketing, no nos vamos a engañar, tiene que haber una planificación y en el Barça no va a ser menos. Hay un plan de marketing anual con los objetivos que se tienen que cumplir y si no se cumplen, pues como todo departamento de marketing, se aprende para mejorar en la siguiente campaña. Y digo esto de aprender porque en marketing a lo largo de, de mi carrera no hay una verdad absoluta, ¿de acuerdo? Hay campañas que salen bien, campañas que salen mal, dedicando el mismo trabajo y esfuerzo, pero hay una serie de contextos que pueden hacer con una campaña de triunfo o no y aquí en el Barça pues tampoco es diferente al resto. Durante este tiempo ha habido campañas que han funcionado mejor a nivel de números y otras que no han funcionado tanto, pero se aprende y se mejora para la siguiente. Y también quiero parar y hacer un punto importante en lo que son los compañeros. Desde el primer momento te sientes como en casa. Te acogen, te exponen su trabajo, te exponen puntos donde te pueden ayudar y sobre todo cuando tienes alguna duda, pese a que están cargados o cargadas de trabajo, siempre tienen un momento para ti, porque saben que en un momento pasaron por el mismo proceso que has pasado tú. Y es que, como he dicho antes, esto es una montaña rusa y es un aprendizaje continuo. Me dijo un veterano en el club que hasta pasados seis meses no te hacías una idea de cómo iba el día a día en el club. Y créeme que tenía toda la razón del mundo, pero realmente ha sido muy divertido. Ha sido realmente una pasada. Aquí no le gustan las montañas rusas. Bueno, hay momentos en los que los pasas mal y momentos en los cuales disfrutas, que son la gran mayoría. Y en este caso, si eres parte del fútbol FC Barcelona, si has sido desde pequeño seguidor del club, si todos los días o cada tres días ves partidos del Barça, pues al fin y al cabo trabajar allí es como un sueño para todos. Quizás este vídeo esté más encaminado a un agradecimiento a esa gente que ha estado conmigo, que me ha ayudado, que yo les he aportado algo y de las cuales me llevo un gran recuerdo y algún que otro amigo. Ahí va ese mensaje de gratitud, eh, bueno, eternamente agradecido en el día a día, en lo bien que lo pasamos, en lo mucho que también sufrimos, en las muchas horas que echamos, pero sobre todo con la sensación de que te ibas pues, contento a casa, de que hacías lo que realmente querías y de que aportabas algo tu club, no desde un campo de fútbol, sino desde una oficina. Y para acabar me gustaría responder a una serie de preguntas que me he encontrado que me han hecho a lo largo de este tiempo que he trabajado en el Barça. Preguntas que venían siempre por Linkedin. Cuando en tu perfil de Linkedin pones que trabajas en una empresa importante, en este caso el Fútbol Club Barcelona, no te puedes imaginar la cantidad de mensajes privados que te llegan con curiosidades de todo tipo, desde profesionales hasta del cotilleo y duro. Y de todas esas preguntas, he hecho un 11 titular que contestaré a continuación. Esta es la pregunta del millón, esta es la pregunta que más se repite, ya sea por LinkedIn o ya sea por amigos y familiares. Pues mira, no hay entradas gratis ni te puedo regalar camisetas, lo siento mucho. Sí que es verdad que como trabajador de club tienes un descuento, pero regalar 100% te de decir que no. Pero puntualizar que si tienes una acción en día de partido, sí que es verdad que vas a trabajar, que vas a liderar esa acción que tienes pendiente, entonces sí que tienes un pase personal que te dan para ir a ver que la acción, ya sea prepartido, durante el partido o post partido se cumpla. Y por qué no decirlo, también ves el partido. Aunque te diré que si es una acción que conlleva bastante movimiento o ajetreo, estás muy poco pendiente de lo que pasa en el terreno del juego y quieres que salga bien esa acción. Esta es la segunda pregunta que más me he contado. El trato con los jugadores. Cada cierto tiempo, tú dispones de un shooting day, un media day, donde los jugadores o las jugadoras se reservan una parte de ese día, ya sea mañana o tarde, en el cual tú expones la campaña, la idea, la pieza que quieres elaborar para que ese jugador o jugadora participe de ella. Y es el mayor dato que tienes con ellos, de cordialidad y profesionalidad. No os penséis que hablas de la vida, ni mucho menos. Al final esto es un trabajo, ellos son profesionales, tú eres profesional, y cada uno va a lo suyo. Esta es una pregunta que me han hecho más entrando a nivel ya más profesional. Ya vía Linkedin, pues personas, sobre todo más jóvenes que yo, recién licenciados, licenciadas, que bueno, tenían el mismo sueño que tenía yo entonces de bueno, qué de hacer un poco para poder trabajar en el club. Pues la verdad es que todo se resume en tener un buen currículum, en ofrecer tus servicios y en estar en el momento oportuno. En mi caso fueron 15 años después, pero bueno, se dio la oportunidad, la cogí, la acepté y eso que me llevó. Y creo que un punto importante, aparte de tener un buen currículum, es eh, la valoración personal que pueden hacer sobre ti. Diría que es muy importante cómo te valoran o esa sensación que transmites como persona, más que como profesional. Yo recuerdo la primera entrevista en la cual hablamos muy poco de mi currículum y mucho de lo que eran mis... Intereses, mis ambiciones, mi bagaje, de dónde vengo, hacia dónde voy... Obviamente, si eres del Barça, creo que se lo preguntan a todo el mundo. Y esta es más una pregunta de, de cotilleo. Yo la verdad que con el volumen de trabajo que he tenido y la cantidad de información que ya me daban, entrar en detalles más de barra de bar o sentado a la comida con toda tu familia, la verdad es que no me preocupa. En el día a día créeme que no tienes tiempo a pensar en qué puede pasar o no puede pasar. Te centras a las cosas que pasan. Otra pregunta que me ha hecho también mucho eh, por Linkedin. El tema de los proveedores. Al final, LinkedIn es una red social con un espíritu comercial muy grande y siempre contacta contigo, conmigo y seguramente con más compañeros del departamento de marketing o de otros. ¿no? Siempre, bueno, pregunta a gente que vende sus productos, vende sus servicios y quieren que sea proveedor del club. En este caso, siempre les decía lo mismo: le redirigía al departamento del club que se encarga de la gestión de proveedores, la gestión de compras. Que si vale la pena trabajar en el Barça. ¿Tú qué crees? He de decir que 15 años después todavía he reconocido caras y todavía me he encontrado a gente que estaba desde esa primera etapa, desde esos primeros años cuando Laporta fue presidente. Y lo veo muy necesario, porque al final el club necesita a gente que lleve mucho tiempo dentro de las estructuras del mismo que sepa cómo funciona el día a día porque al ser un club democrático al no ser un club que depende de unas elecciones para fijar a un presidente y a una junta que dirige el club es necesario que haya esas personas ese bloque ese pilar de gente que pase quien pase todavía siga sabiendo cómo funciona el día a día del club para ayudar a esas nuevas personas que entran y sobre todo para hacer que cuando se vayan un poco siga manteniéndose la maquinaria, esa rueda siga girando. Con lo cual decirte que hay perfiles de gente que lleva mucho tiempo, perfiles de gente que también lleva poco, pero mi sensación y las personas que he conocido es que si tú entras a formar parte del club, conoces las dinámicas del club y haces un buen trabajo, hay muchas oportunidades de que vuelvas e incluso de que te quedes. He visto personas que saliendo de la universidad tuvieron esa primera oportunidad o segunda oportunidad en el FC Barcelona y que siguen allí después de muchos años. El tema de la competencia, pues como cualquier otra empresa, tú al final haces un benchmarking y te fijas en lo que hacen y no hace tu competencia directa o competencia del mismo sector. La rivalidad entre las oficinas creo que no existe. Al final es una rivalidad en el campo, es una rivalidad que crea los medios de comunicación un poco para que los aficionados sigan manteniendo ese interés por, por el club. Al final, pues bueno, quieres a tu club un poco por lo que tiene y también lo quieres más por lo que odias, entre comillas, a tu rival directo. No estamos cada día pensando, o no estamos cada día pensando, al menos yo voy a hacer lo mejor para que, bueno, para que al Madrid le vaya peor nada, ¿no? ni mucho menos. Hombre, ahora que se ha acabado esta segunda etapa, si me dijeran de volver al club, pues obviamente quién le dice que no a, al club de tus sueños, ¿no? Al final es como un, un deportista, siempre quieres volver al club, si te ofrecen algo puedes aceptarlo, y al final es un sitio donde he sido feliz, donde he estado muy contento, donde creo que he hecho un buen trabajo, creo que la gente se lleva un buen recuerdo de mí y obviamente pues bueno, siempre existe esa posibilidad. También deciros que en mi caso particular, pues bueno, he decidido tomar eh, otras riendas a nivel profesional, he decidido más dedicarme al tema de la docencia y ese es el camino que quiero elegir ahora. Y la última pregunta, que es más a nivel personal, es el por qué Luke de Jong. Tuve la suerte de trabajar dentro de un equipo que se encargaba de una de las principales campañas de Navidad del club, llamada Barcelona. Mi cometido era liderar, gestionar lo que era la campaña de comunicación de Barcelona Y para ello utilicé a tres activos del primer equipo de fútbol. Para la campaña en catalán utilizamos a Xavi, para la campaña en castellano a Dani Alves y para la campaña en inglés a Luke de Jon. La experiencia con ellos fue muy buena, les puse el guión, les pedí que lo citaran, que hicieran un poquito de acting, si podía ser, para luego sacar las piezas ya sean más estáticas o vídeos. Y una de las anécdotas que me gustó mucho fue con Luke de Jon, que pese a que yo consideré que su acting era bueno, él todavía quería mejorarlo. Quería pues, ¿no? añadir un poquito más y no quedarse en una o dos tomas, sino que bueno si él no se veía cómodo y tal, lo seguía tal, me preguntaba cómo lo hacía, cómo lo veía, y la verdad es que fue una gozada ver cómo un jugador que es un deportista, no es un actor ni un modelo ni mucho menos, pero bueno, se prestaba a que esa pieza saliera bien. Era un profesional en el campo, como dijo Xavi entonces, y fuera del campo, al menos en esta acción, eh, fue una maravilla. Y la verdad es que un poco el papel que, ha, que él ha jugado al primer equipo, yo me sentí muy identificado también en mi papel, lo que serían las oficinas, ¿no? el departamento de marketing. Una persona que vino eh, destinada a pasar una temporada en el club, una cesión en su caso, en el mío, una baja por maternidad, que sabía que tenía fecha de caducidad, pero que fue lo más profesional posible, rindió lo máximo posible, aprovechó todas las oportunidades que le dieron y se ganó el cariño de la afición en el caso de Luke de Jong y yo creo que me gané el cariño de mis compañeros o la gente que me rodeaba en mi día a día en el club. Cuando me marché del club y me regalaron, pues como veis aquí detrás, la típica camiseta, yo pedí por favor que si me tenían que dar una camiseta fuera la de Luke de Jong porque me sentí muy identificado con él y creo que nuestros caminos fueron muy paralelos. Y con esa camiseta me despido. Muchas gracias por todo, muchas gracias por ver este vídeo, muchas gracias por seguirme y hoy más que nunca, Forza Barça. Barça, Barça, Barça.